Como muy, muy, muy romántica el planteamiento, parece más bien un plan de relaciones públicas, no un plan de desarrollo, porque nosotros hace falta crecer, estamos creciendo muy poco. Va a ayudar el, el, el precio del petróleo, pero al mismo tiempo eh, nos va a dejar sin, sin hacer las reformas que necesitamos. Nosotros necesitamos ver a ver cómo fortalecemos y hacemos crecer el sector industrial, Necesitamos una política agraria agresiva, porque nosotros somos un país que tiene muchas ventajas competitivas para desarrollar su agricultura y no la hemos desarrollado adecuadamente. Necesitamos re reorganizar el Estado. El Estado colombiano es absolutamente fallido, sobre todo a nivel municipal, departamental. No es capaz de, de hacer lo mínimo. Todo eso tenemos que hacer. Y entonces nos ponen una lista como de, de, de, de mensajes de, de relaciones públicas, eso me parece decepcionante. Esto hay que tomarlo en serio, yo creo que hay que hacer un plan de desarrollo de verdad, hay que hacer un plan para desarrollar la industria, otro la agricultura, otro para mejorar la equidad. Y sí, cumplir con todas las metas de la OSDE y todas esas cosas es absolutamente eh, eh, lógico que tiene que hacer, pero eso no puede ser las bases de un plan de desarrollo. We'll